Bueno, pues eh, nada, simplemente deciros que he escrito ese libro con muchísimo, bueno, con muchísima pasión y con muchísimas ganas. Fue un libro que, que escribí como hace dos años y que estaba aparcado un poco por, por no conseguir dar con una editorial que, que, bueno, que lo respaldara tal cual, sin cambiar las cosas. Y al final, bueno, gracias a un montón de, de comentarios en Facebook, lo, me animé a publicarlo en, en Amazon y sé que no es una plataforma ideal, sé que hay muchas críticas y muchos boicots y todas esas cosas y bueno... Eh, a mí fue lo que me resultó más fácil con los recursos que tenía en ese momento para que llegara a cuantas más mujeres eh, fuera posible. Y, y bueno, solo deciros que feliz San Jordi y que, bueno, pues que hay que leer a mujeres, que ya lo sabéis, y que, que bueno, si leéis mi libro pues me encantará saber qué os parece. Recordaros también que tengo otro libro que se llama Mujeres de Película, eh, partos de ciencia ficción. Y bueno, los dos versan más o menos sobre el parto. El último, el de parto y feminismo, para que sepas un poco exactamente de qué se trata, pues es una combinación de una especie como de manifiesto eh, feminista sobre el parto y al tiempo una especie de guía de reflexión, que puede ser una guía de reflexión para explorarnos después de un, pa de un parto o puede ser si estás embarazada para empezar a enfocar cómo querrías que fuera tu parto. Eh, así que nada, bueno, pues que disculpéis que no haya sido un directo por Facebook, que muchísimas gracias por vernos y que ya me contaréis qué pensáis del vídeo, por favor, del, del vídeo, no del libro, contádmelo. Un abrazo, chao.